¿Puedes explicar qué hacemos ahora? ¿No te crees que lo sé? No tengo ni idea. ¿Eres el dueño de esto? Oye, niñato, que yo sea listo no significa que sepa cómo funcionan todos los cacharros. ¡Vamos a morir! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes caca? ¡Ay, Dios mío, de mierda! puesto tres, la gallina turulaca, he puesto muchos huevos y ya no sé qué más. ¡Yuhu! Oye, ¿tú qué? ¿Sabes qué hace un pez en el agua? No sé, dime. <risa> Nada. Ajá, soy yo, y qué más, y quiero hacer una cosa. ¿Sabes qué es? ¡Ugh! Qué, qué peste, por favor. Uh, uh, uh. Esto es el papel de bater. Qué asco. No, no, no, no, no. No. ¡Ah! ¡Hola a todos! Soy yo, Mickey Mouse. Hoy estoy con dos amigos. ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Ahí!